Y es el son que vengo a cantar Y es el son, son de mi hermana, Y es el son que vengo a expresar Cuando la melodía que aquí se viene a presentar la Original melódico con este sonido que salió del atico, En ratico de la séptima reliquia Los dos vivos bajos conectando la Desgastadas, acabadas, manchadas con la tinta. Este es el sonido del barrio mercenario que entre calle pone por el sonido de boquillas accionadas. En momentos de adrenalina. Cuatro que elementos represento nuevamente. La que que te carburando melodías Que te despiertan la mente Dos voces diferentes conforman la melodía Que con una simples letras ya respiran sinfonía Aquel que escuche esto no es que esté demente Sino que entiende lo loco del micrófono que no miente Al expresar la letra de aquel corazón latiente Que con cada golpe un bombo y caja rimas que no Cantar y es el son, son de mi alma, es el son que vengo a expresar cuando la melodía escribo aquí se viene a presentar.